empujar los límites de la imaginación, eh, nunca bloquearnos cuando algo parece imposible. Y Cuando descubrimos en vivo el reto y la ambición que tenía con este nuevo X80, yo creo que ZAIS será el partner ideal para llevar levantar este gran reto. Yo creo que es una gran experiencia que vamos a descubrir esta noche. Ya la vamos a ver, pero es una colaboración profunda de ZAIS y VIVO. ¿En qué consiste desde el lado de vivo? Bueno, lo que buscábamos con SAIS es mejorar la óptica de los lentes. Gracias a la óptica de los lentes podemos lograr unas fotos de retrato increíbles, como si fueran tomadas a través de una cámara profesional. Y esto es gracias a SAIS. De igual forma, si vamos a tomar fotos en paisajes, los colores son muy vivos, al cual como el ojo humano lo percibe. Y Esto es gracias a todo el desarrollo que hemos logrado en conjunto. Doctora Reyes, eh, tengo el honor de trabajar ahorita con vivo. Hablando con Jan, una de las cosas cuando empecé a trabajar o llegué a la conversación con la marca es estas SAIS, cuenten conmigo. Y también quería hablar es que es la revolución cinematográfica de la que estamos hablando, y es que Vivo está trabajando con la mejor marca de lentes. Como, como persona que se dedica al cine, lo puedo decir de una manera tajante, y es es tal vez la mejor tecnología que tenemos para la luz. Y aquí vemos eh, cómo esta marca nos permite, pues digamos así, desarrollar la poesía de la luz. Tenemos un grupo de lentes. Y lo que quería, digamos de alguna manera, hablándoles al oído de ustedes, es eh, hay varios tipos de, de, de cámaras, pero el tipo de cámara que es vivo es una cámara jeterreta. Lo que puedo decir estos dos meses que trabajo con la marca es una marca que me ha retado. Me ha retado a trabajar con la luz, con los recursos típicos, pero que la ha tenido a la mano. ¿Y esto qué significa? Que cuento con un grupo de lentes que, de alguna manera, en una cámara normal, sería un montaje muy grande. También trabajo con un sensor bastante grande que permite una entrada de la luz. Para los que saben de, de este tipo de cámaras, impresionante. Y al mismo tiempo, digamos que puedo tener un dominio del de color de la tonalidad. Tengo, digamos que, un grupo de lentes de cine, que en algún otro caso sería un montaje completo, lo tengo en mi bolsillo. Y he trabajado con Vivo estos dos meses, hemos desarrollado una serie de videos Aquí estamos hablando de 50 milímetros, pero podemos tener todo tipo de posibilidades. Ahorita que estamos en un auditorio, que nos está mostrando el mapa celeste, podemos incluso tener 60x. ¿Saben qué es eso? Es tomar la luna en primer plano. O sea, los que... desgraciadamente no tengo la foto aquí, pero podemos tomar la luna incluso con sus cráteres. También tenemos cámara que nos permite tener todo tipo de retratos. Podemos retar a la oscuridad. Esto es muy importante. ¿Qué reta la oscuridad? El problema de todos los cineastas es ¿Qué hago con la luz? ¿Qué hago con la oscuridad? Siempre es un problema. Incluso en el día a día, en el celular, la la luz, no puedo hacer nada. Por el vivo tengo una cámara que permite captar todo tipo de luz y gracias al algoritmo de vivo, yo en estos dos meses he tomado las fotos que nunca había tomado en mi vida y es fotos en oscuridad total. Y eso se dice rápido, pero en el día a día, en el oficio de cineasta, muy importante, eso es dinero. También tenemos todo tipo de captura de megapíxeles. Nosotros lo decimos en fotografía, pero en video tenemos 8K, 4K, Full HD. Para los que saben de video estamos totalmente cubiertos. Y no solamente eso, sino que lo hacemos en formatos HDR equivalente al ROM, o sea, podemos captar imágenes cinematográficas ¿Bien? eso, todo en una cámara les decía al principio, una cámara que me reta a mí me ha retado todos los días a ver qué más puedo encontrarle y es porque simplemente desempacando esta cámara sacándola de mi bolsillo que diferencia de otras cámaras de cine tienes que armarlas, montarlas en un universo enfrente mío eso impacta toda esa tecnología al servicio de la luz lo decía ya ahorita es la poesía de la luz y hablando de esto hablamos del look cinematográfico ¿qué significa eso? ninguna duda, esta es una cámara profesional pues es una unión de lentes equivalente a cómo captan la luz cómo percibe la luz cómo entra la luz a través de lentes de vidrio por otro lado el tono ¿Cómo capta el color? ¿Cómo capta la poesía del color? Y al mismo tiempo, ¿cómo capta todo tipo de sensibilidades? Y ya después de un tiempo, en Antigua Guatemala, pude grabar otro video con un conocimiento más de lo que me ofrecía en vivo. Podemos tener todo el mundo de las posibilidades del look cinematográfico a un instante. ¿Eso qué significa? Que en tu bolsillo está una cámara que te va a seguir retando que va a seguir abriendo un universo de posibilidades más allá de las que puedes imaginar aún así, seguimos trabajando con eso tenemos, por ejemplo, estabilización uno de los retos siempre en cinematografía es cómo estabilizar imagen cómo tener imágenes que puedan ser estables cómo poder tener imágenes que incluso resistan al tema de la luz, de la oscuridad el sensor de vivo ha sido un referente importantísimo para acatar cinematografía en baja luz. Ese siempre ha sido un problema, y Vivo lo resuelve, gracias a la cinematografía que, que ofrece el Highs. También, la noche dejó de ser un problema, se vuelve una ventaja. Y también, cuando hablamos de que la noche es una ventaja, podemos grabar un video y una narrativa dentro de la noche que a mí me parece que todavía uno está por descubrir. ¿Por qué digo que revolucionamos la cinematografía? Porque todavía estamos descubriendo qué podemos hacer con baja luz, con la noche. Bien. También el, la estabilización. O sea, Vivo tiene un sistema de estabilización que es el equivalente a los que se van de cine a un steadicam. Es tener que estabilizar, que tu cámara sea fluida. Pues Todo lo que hicimos con Vivo en estos dos meses no requirió ningún momento tener estabilización, y también 360. ¿Qué es 360? Y es que así, digamos que vas más allá de la línea de horizonte, tu imagen va a estar totalmente estable, y esto en la mano, a la mano, con vivo. Lo digo, digamos que con toda satisfacción, porque resuelve problemas que habitualmente en la cinematografía son muy complicados y los tenemos a la mano, los tenemos aún digamos, simplemente moverlos, levantar el celular. Hay un dicho en, en el mundo de los directos de fotografía que ¿cuál es la mejor cámara? La mejor cámara es la que uno domina. Pero aún así, yo digo que Vivo sigue retándonos, sigue retando a mí, a tener una cámara que tiene un, digamos, un desempeño totalmente profesional. Actualmente vamos a desarrollar un cortometraje con Smartphones, pero seguiremos haciendo piezas con vivo. Yo he empezado a utilizarla y aún así digo que está al 20% de las posibilidades. Lo que hablaba con Jan es la óptica de vivo es muy respetada en la cinematografía. Está en tu bolsillo, entonces es todo lo que puedo hacer.